La madre del joven Reinaldo de Jesús, muerto a tiros a manos de agentes de la Dirección de Antinarcóticos, el hecho registrado en la comunidad Río Mar del municipio de Nagua, continúa exigiendo justicia. Yo lo que quiero es justicia, no quiero más nada. No quiero una comparación enfrentamiento porque ellos dicen que si no se hace justicia va a haber problemas y yo eso no lo quiero, pues yo soy un agente de la iglesia y no quiero, no quiero esos eso problemas. Solamente quiero justicia. Justicia todo el que viene y todo lo que hemos dicho allá, porque allá el primer día fuimos como, bueno, conmigo no han hablado nada. Nada, absolutamente. No puedo decir que una gente de esa se me ha acercado y ha dicho algo. No. A mí no, me, no se me ha dicho nada. Aunque una comparación le han dicho algo a los otros, pero a mí no. No me han Recordamos que el director general de la Policía, Mayor General Neal Green Bautista, designó una comisión compuesta por el inspector regional, el encargado de asuntos internos, el encargado de investigaciones criminales, así como de representantes del Ministerio Público, para llevar a cabo la investigación del hecho. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.